Soy Boba Fett. Me dieron por muerto en el desierto de Tatooine. Yaba era un líder temido. Yo seré un líder respetado.